Lupa fines de Presenta, Ay, ay, ay, ay, Maile ay, Maile ay, ay, Maile ay, Maile ay, ay, Maile ay, ay, ay, my ay, ay, ay, ay, maile, se bebió una cerveza, maile. Se bebió una batilla, maile. Se fue pa' la playa, maile. Se bebió una patilla al mes. Salió con su amiga, ay, maile. Ay, maile, maile. Ay, maile. maile. Ay, maile, maile. ay, maile, maile. Ay, maile. Ay, maile, maile. Ay, maile. Ay, maile, maile, ay, maile. No sé si tú eres jamaiquina o eres africana. No sé si tú eres jamaiquina o eres africana. Perdón, dominicana. Perdón, africana. Perdón, boricua. Perdón, africana. Perdón, chilena. Perdón, argentina. Dominicana, perdón, africana, perdón, Argentina, perdón, Borekua, perdón, africana, perdón, dominicana, ah ah, ah, ah, dominicana. Ah, ah, ah, dominicana, ah, ah, ah, dominicana, ah, dominicana. Y que lo que con esa chapa, y que lo que con esa chapa, son son son como un urugutum, son son son como un urugutum, son son son como un urugutum, son son son como un orangután, pan pan como un urangutan, pan pan como un urangutan, pan pan como un orangután, pan pan como un urangutan, dale, pégate, que me gustan, dale, súbete, que me gustan. Dale, espérate, que me gustan, pam, pam, pam, como un urangután. Mueve esa chapa, que tan, mueve esa chapa, que tan, pam, pam, pam, como un urangután. Pam, pam, pam, como un urangután. <risa> Yo soy Bernard Narié. Tax, normal. Síguelo antes que me ponga malo. De lo Studios. Lopafine Yeah.